Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear curvas de nivel en el GIS Pro. Si bien una curva de nivel es una línea que une todos los puntos que tienen una misma cota o altitud, y esto es muy importante o muy ilustrativo para representar el relieve, como primer paso nosotros requerimos de un modelo de elevación digital o un DEM, el mismo que lo podemos obtener a través de un levantamiento topográfico con drones o usar un DEM global de Aster GDEM etcétera, o también obtenerlo en las universidades o gobiernos locales. Aquí en el GIS Pro vamos a agregar un DEM con el botón Add Data. Aquí tengo un archivo de un DEM, le damos OK, Abrir. Ya se ha cargado el modelo de elevación digital. Algo muy importante es revisar la resolución. Siempre pueden buscarlo en las propiedades, por ejemplo acá en la pestaña Source, en el Raster Information, en Cell Size para X y Y vemos que tiene una resolución de 3 metros, lo que significa... Que puedo generar curvas de nivel mínimo cada 3 metros, podría generar curvas tal vez de un metro pero eso sería algo antitécnico porque la resolución sería al final de 3 metros, ahora el siguiente paso nos vamos en análisis y abrimos la herramienta tools que sería el toolbox y nos vamos donde dice toolboxes nos vamos donde dice spatial analysis tools bajamos donde dice surface y seleccionamos la herramienta Contour. En input raster voy a seleccionar el DEM, el modelo de elevación digital, y en contour interval el intervalo. En este caso podría generar curvas de nivel cada 3 metros, por ejemplo. Le dejo ahí y le hago clic donde dice Run y me ha generado curvas de nivel cada 3 metros. Si por ejemplo le pongo curvas de nivel cada 20 metros, voy a cambiar el nombre. Llego clic en Run, Me genera curvas de nivel cada 20 metros. Si abro la tabla de atributos con clic derecho. Atribute Table. En este caso en el campo contón vamos a tener la altitud de cada una de las curvas de nivel. Por ejemplo si selecciono esta, esta curva de nivel tiene 2780 metros sobre el nivel del mar adicionalmente si quiero ver los valores de las etiquetas selecciono la capa me voy donde dice Labeling en Layer activo Label y en Label Class en este grupo, en Field selecciono el campo que contiene los valores de altitud, en este caso Contour bien, eso es todo lo que les quería mostrar, en realidad es un procedimiento muy sencillo pero es muy útil, sobre todo cuando estamos iniciando en estos temas de GIS si les gustó no olvides darle una manito arriba a este video y seguirme por todos los medios sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.